Empezar a dar los primeros pasos Sentía rechazo, que no había ningún lazo Mamá, como quisiera estar en tu regazo Pero tuve que aprender a vivir sin tus abrazos Tenías que trabajar, no había tiempo para mí Y sí, lo callé, pero te quería aquí Intenté comprenderte, quererte Pero tengo mala suerte y me duele Pero siempre fue así Tan solo soy un niño que quiere a su mamá Y para mi padrastro soy un estorbo más Oculto que me duele y no te quiero molestar, sé que lo haces por mi bien Pero esto me hace mal, yo sé bien que a pesar de que es corta mi edad Siento que me come por dentro la soledad Y así llegaste a mí, de la nada amiga mía El mejor regalo de mi vida fue tu compañía Una chica amable que me ayudó a ser más fuerte Por el amor que me diste, siempre estarás presente Llegaste justamente en el momento más urgente Pero cuatro años más tarde partiste en ese sexy. Si tuviera la oportunidad de verte, abrazarte Si supieran de mi soledad na, na, na, na, na. ¿Por qué te tenías que marchar? ¿Por qué tenías que dejar? Si supieran de mi soledad No me verían igual ¿Por qué eso no lo Quisiera abrazarte, sé que en serio me querías Terminé peor que antes, después de tu partida Siempre finjo que no duele, que no esté escondida Creo que entiendo mi lugar, dejaste en mí tu cicatriz Junto con mi soledad, hoy entiendo mis raíces Hay gente que nació para ser feliz Y otros solo para ser otros felices A veces siento que no aguanto estas heridas Y daño mi cuerpo creyendo que es la salida este silencio me ha dañado por tantos años. Aunque soy mayor, como lastimó mi vida. Ella no puede ayudarme, pero hoy me ayudo yo. Es difícil superarlo y pasar del renglón. Nadie nace encadenado a ninguna situación. Todos pueden ser felices, pero es una decisión. Fui más fuerte después de tanto llorar. Aprendí a desahogarme, dejarlo y continuar. Ante la vida de un herido se ve imposible sanar. Nadie es infeliz, adrede, dice que voy a mejorar.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 Si supieran de mi soledad no me verían igual Las cosas pueden mejorar Yo sé que si van a cambiar Yo sé que sí No sé si sí, sí Ella quisiera verme bien Naciste para ser feliz Y yo también Y yo